ya estimado ahí estamos cargando en este momento el juego Porky, compadre porque para ustedes tal como se los prometí esta semana de que iba a traer este jueguito ya eh, un juego desarrollado por 20th century fox ya este juego estaba hecho para el Atari 2600 ya quienes tuvieron un Atari 2600 una generación antes que la mía la pudieron disfrutar, harto. Pero yo la que disfruté fue la de la generación del Atari del 130, cuando ya los Atari se estaban convirtiendo en computadoras. El desarrollador es incógnito. Por eso que al principio, si se dieron cuenta, decía por el fantasma eh, programador, una cosa así. Eh, bueno, el original, obviamente, el juego de Atari de 2600, no se los voy a mostrar ahora porque yo les traigo el juego que yo jugué, que era este, ¿por qué? Y bueno, está hecho para la Atari 130, el 800, ya, las típicas plataformas. El lanzamiento de este juego fue en el año 1983, ya. Es un género de acción y es de un solo player. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a traer este juego ahora, porque para ustedes, aquí en el jueguito del recuerdo. por qué. Ya compadre. Entonces. ¿De qué trataba? Ese compadre es Es el protagonista de una serie, o sea, una película. Esta película.. Bueno, es el sonido de la lancha, vamos a tratar de evitarlo. Bueno, ahí están los pacos, hay unos buenos que corren, me caen. Ya, bueno. Les voy a explicar, porque lo que pasa es que.. ¿Cómo es el show? Al principio se si se dieron cuenta. Eh, Peewee tiene que, que cruzar la calle para llegar al casino de Porky Porky era el dueño de un... ¿cómo se llama? De una casa de puta <ríe> Como lo como conocen vulgarmente Una casa de burlesque, por así Entonces, por eso que ahí arriba aparece un chanchito Y aparece una, una chanchita mostrando la cola Y diciendo, consíguelo en Porky ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la historia trata de que eh, Peewee va con unos amigos de universidad Para pa la casa de placer de Porky los buenos pagan y puta, Porky se burla de ellos y los tiro al pantano, le sacaron la cresta y todo el tema es un tema de la película en este caso, este es como el pantano, ¿cachai? donde Peewee cayó, ¿cachai? entonces, cuento corto, él quiere volver, quiere, quiere la venganza, ¿cachai? y quiere lograrlo, estar con alguna alguna puerquita del, del lugar, con alguna mina entonces para poder hacerlo te compadre eh, vuelve dentro de la película y al fin y al cabo Cuento corto el weón, destruye el lugar ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros Aquí en el, en, en el juego? ¿cachai? Bueno, si se dieron cuenta Nosotros cuando partimos eh, Teníamos que cruzar la calle ¿Ya? Para llegar primero que todo al A la... ¿Cómo se llama? A la casa de Porky ¿Ya? Entonces en este caso Tenemos que subir por esa escalera En ese tiempo en esos queridos años de Atari, yo no tenía idea como qué mierda era esto Que era lo bueno del juego, que mantenía la esencia de los juegos de Atari De descubrir cómo se jugaba, ¿cacháis? Porque no había, no había o sea, a mí me pasaron el cassette Lo cargué y yo dije, ¿qué está weón? Frogger al principio Porque se parece al Frogger que tenéis que cruzar la calle Y se chocaba y aparecía ahí en este escenario que no tenía la más mínima idea de qué tenéis que hacer Entonces, puta, yo estaba así Les voy a contar lo que hacía yo en esa época a ver, y si fui para acá y salto el río. No, no funcionaba. ¿Y estas weas qué son? No tenía ni idea de qué era, pero a ver, debe ser la escalera que sigue para allá. Y a esta hueá, si le disparo, tampoco funcionaba. Puta, ¿qué hago? ¿Saben cuántas veces me pasó esto? Miles de veces. El juego en sí no tiene vida, podemos morir un montón de veces, pero teníamos que descubrir qué hacer, no cachaba. Esta parte era la parte del pantano. Entonces, ¿qué tenía que hacer Piwi acá? Si te fijas, yo apretaba acá y como que sacaba algo. O oh, hace eso. Ya, será. Después de enormes intentos por saber qué era, la cuestión es que tenías que apretar el botón justo ahí. Y pasaba esto. Ya. Y costaba, más bueno, encima apretarlo. Ya, y qué hago ahora. ¿Y cómo llego arriba? ¿Qué hace ella? Y de repente, mágicamente, se me ocurrió apretar el botón a mitad de camino. ¡Oh, llegué arriba! ¡Llegué arriba! ¿Cómo lo hice? Bueno, tenéis que apretar el botón a mitad de camino cuando estáis cruzando con la garrocha que está en el pantano y llegar acá. Entonces, como se dieron cuenta que yo agarré ese eh, esa no sé qué hueá de, de, de escalera que está abajo, la puedo poner acá al subir. ¿Ven? Y la hago más larga. Entonces, tengo que bajar, agarrar otro pedazo de escalera y volver a hacer el mismo proceso para salir de aquí del pantano. ¿Ya? Ahora, lo que yo hacía. me da la lata y lo empecé a hacer uno. por uno Se supone que en la película estamos en la parte cuando Peewee ya fue golpeado y humillado por, por Porky, el dueño de, de, de la casa de, de Placer y él ta, ta, quiere volver, ¿cachai? de alguna manera se quería vengar entonces, ¿lo que vamos a hacer? ya, nos faltaría uno más ¿por qué hacía esto? Después se nos cuenta por qué lo hacía? bueno, si se dieron cuenta, me pasaba algo parecido a lo de esa época no era tan fácil ya. ah bueno, tampoco es apretando el botón, también podía mover el joystick más arriba vamos ya, entonces aquí entramos en el cuarto de baño, donde estaban la, las minas huevón, bañando y todo, ¿cachai? Donde el loco aprovechaba a mirar. Y esa weá que está ahí, que yo pensaba que era un chancho, que el juego se llamaba Porky, yo pensaba que era un chancho, no llegar a otro porky más. Pero esa, esa era, la, era la, como la cabrona de lo, de todas las maracas que estaban en, el, en la casa de Porky. Si se dieron cuenta yo acabo de tirar un ancla, ¿ya? ¿Y de qué me va a servir esa ancla? miren, bueno, yo llego acá arriba y aparezco acá, no volví a la calle, salí de, salí de como de la casa donde las minas se cambian de ropa o el lugar donde se cambian de ropa y aquí ya estoy de nuevo en la calle, la calle estilo Frogger donde ya con el ancla logramos detener la lancha ya, ahora tenemos que evitar a los policías a, a los buenos que están corriendo, a unos chanchitos y todo. todas estas payasas que inventaron, no sé bueno, en cuál habrá sido el sentido pero era un Frogger la verdad. Y cada weón, algunos tenían sonido, miren. Ahí es la zona de la lancha. La de los pacos. Esos buenos es que van corriendo. Los chanchitos no tenían sonido. Esos buenos es, tampoco. Y aquí viene el auto. Llega acá arriba. ¿Ven? Entonces ya estaba listo para entrar a la casa de Porky. A la casa de placer. Consigue un Porky. Todavía estaba en el nivel 1. Entonces ahí está Porky, ¿cachai? Ya. Y ese weón nos está tirando a cada rato. Tirando a cada rato, weón, eh, como varias huevas para no llegar arriba, porque aquí lo que pasa es que es un camino secreto. Mira, ahí yo subí, a ver, voy a volver a subir. Ya son dos de acá, pero si subo acá ya se cae. Entonces hay había que buscar cuál era el camino, ¿cachai? Bueno, yo en ese tiempo decía, hasta ah, está malo el juego, no, había que buscar el camino correcto, a ver, ya, a ver acá. Tampoco es. Ya. Voy a dejar caer de nuevo para que vean lo que pasa. ¿Ya? ya. ¿Cómo vamos a mostrarle la historia? Aquí se supone que, que este weón quiere llegar arriba y destruir toda esta, esta casa. ¿Cachai? Entonces voy a dejar que porqui me agarre. Pa, y me tira de nuevo al pantano. ¿Cachai? Y ahí aparecía la vieja de nuevo, la que cuidaba todo el, el tema. Pues, bueno. Entonces va a poder evitarla. Y como ya tengo mi escalera lista, las tenía armadas. Ya voy a subir más rápidamente. ¿cachai? en este caso ahora eh, con esa cuestión que está ahí arriba que no sé qué es, bueno, es como una lanza eh, eh, detendría a los... patrulla, la autopatrulla ¿cachai? que está en la parte donde está el, el estilo Froger. ¿cachai? ahí ahí está y podemos subir ya ven, ahí tuvimos la lancha, el la auto patrulla, esto también hay que tenerlo, los chanchitos, los buenos que están corriendo, el auto y llegamos arriba. Y de nuevo llegamos a esta parte. A veces aparece el hermano de Porque acá, que es como un guardabosque, que O sea, no era el guardabosque, yo pensaba que era un guardabosque, pero el hermano de Porque era como el, el comisario del pueblo, ¿cachai? Según la película. ¿Ya? ¿Ya? Puta, no me botó, ¿verdad? Todavía no. Ahora aparece una bomba. Puta el chancho. Mientras tanto me podía divertir mirando la silueta de esa mujer que se estaba bañando en el centro del, del. ¿Cómo se llama? De la pantalla. Que en realidad no tenía ningún brillo la misma. Qué hey, Una bomba. La vamos a tirar entonces ahora deberían estar detenidos los cabros que corrían ¿no? aquí, la lancha, la policía, los cabros que corren o sea, los deportistas, aquí están los chanchitos esos buenos que están corriendo y acá, ya, y aquí volvemos a intentar subir como ya sabemos el camino bueno, ese es el único que hace es votar, así que no hay problema. Y ahora le escoba, bueno Bueno, todo esto tenéis que descubrirlo, por eso que era la ciencia del Atari, ¿cachai? De que pasaba en el juego. A ver voy a agarrar esta weá porque uno no puede subir ahí, ¿cachai? No puedo escaparme. ¿pú? A menos que votes esto por acá. Había que botarlo ahí. Ya. Y ahora sí podéis subir. policía eh, los que corren los chanchitos estos bueno, es van que caminando el auto y vamos y ahora como tan malo no. vamos esta no era vamos a ver acá tampoco ya sabemos que será Aprenderán que pasé muchas horas jugando este juego. Bueno, vamos. Ya, esta no es. Esta, esta tampoco tiene que ser esta. Y miren lo que pasa ahora. destruimos la casa de sexo de Porky. La venganza de Porky, ¿cachai? Y acabamos de terminar el nivel 1 y parte todo de nuevo ese era qué. ahora seréis si pro como yo oye bueno no funcionó mi pro pero si eres pro seré si pro eh, podía cruzar la calle ¿cachai? muy fácilmente y, y empezar a buscar el camino y pasar al nivel 3 después lo mismo nivel 4 ¿cachai? y después ya se va repitiendo constantemente lo mismo. Por ejemplo, yo voy a jugar... Yo voy a jugar pro. Tomamos. Ya, pues, ¿qué onda? se imaginar que iba a volver a jugar porque weón bueno. acá ahora ya, pues bueno, que onda que siempre se va para allá listo ya, no voy, no voy a hacer todo de nuevo, voy a pasarle al toque así ultra bacán Igual me da miedo, ese mono cómo se movía, se movía muy rápido, ¿cachai? Miren, miren como salta Bueno, porque salta, o sea, pico y salta igual, pero igual da miedo, po, Que te venga siguiendo, man. igual como me da, me da, como cosas los juegos donde las huevas te siguen ver, vamos Ya, observen Como pueden ver, tengo un alto nivel de Frogger weón en mi cuerpo ¿Cachai? Llega el toque, entonces aquí ya tenemos que empezar a buscar de nuevo dónde. es Ya, ese no es Tampoco Tampoco es Este, ya dos al medio A ver acá Tampoco son los dos de acá, a ver De aquí al toque. ¿Cachai? No tuve que hacer tanto de ir a botar la weá, de, de, de, la cosita que, que botan donde se está yendo la mina, lo que sea la bomba, el ancla, eh, el tenedor, ¿cachai? Sino que crucé la calle al tiro y la pasé. Y pasé al nivel 3, ¿cachai? Miren, al toque. Al toque, al toque, al toque. Y al toque. Que sea acá, tampoco. Entonces, aquí, este, este, Puta uh, la agarró. Hagamos una cosa: ya que cacharon el juego, ya que lo conocieron, ya que los que lo jugaron en su época lo volvieron a ver, vamos a. ¿Vamos a detener a todos los...? ¿Cómo se llama? Deben estar diciendo, ah, que el Atar weón, va a detener todas las huevas que están en la calle Sí, las voy a detener todas Quiero terminarlo bien y que vean todas las huevas que salgan en el juego Porque eso trata de la grabación y el juego, recuerdo que vamos a hacerlas todas Así que vamos a detener todas las huevas que hay en la calle Ya Primero el ancla Sí, total ya estoy en el nivel 3, bueno, y la pasé así sin hacer nada, ¿cachai? O sea, Windows punto cero. Ya. Bien. Está detenido entonces el el bote. Ahora vamos vamos a tener el otro. sale esa weá que es como una escoba, no sé qué, se supone que con eso detengo a los carabineros, a los policías, a los pacos, como le llaman algunos acá, en Chile, ya, entonces votamos eso, no sé qué es un tenedor, si alguien me puede decir aquí en los comentarios que es eso Bacán. Ya. volvemos a tirar ya, ahora ¿qué hay que votar De que tengo los buenos que están corriendo a mitad de calle. No sé si una bomba, o una bolsa de basura, una manzana. Ah, es una manzana, porque como los buenos son deportistas como es manzana, pues. ahí estamos. Ya. El ancla, el tenedor, la... ¿cómo se llama la manzana? Y ahora, ¿qué es el A ver, ¿qué hacemos? Pink. un tenedor, po. el otro el otro no sé qué era, ah capaz que sea un rifle, po. este es un tenedor, el otro es un rifle, el de los, los policías un rifle, aquí está el tenedor, po. si los chanchos comen, po. ya vamos, ya, el ancla, el rifle, la cómo se llama, la manzana, el tenedor, y a ver qué sale con esto buena hora sale Un gorrito de guardabosque, ¿por qué de sheriff? Es un gorro de sheriff, una vez así, o de vaquero. No sé qué similitud o asociación tendrá con esos monos que van corriendo, pero bueno, la lancha, el rifle, la manzana, el tenedor. El gorrito. ¿Y qué será acá? Metís que con manubrio? o una rueda. Eh? Vamos a cachar el tiro. ¿Lo que es? A ver. Ese es un rifle, pues, weón. Entonces, ¿qué el... Qué... Estoy desconcertado. <ríe> Ese es un rifle, pues, weón. Entonces, ¿qué será lo que... lo que vota para detener los... los pagos, weón? No sé. Da lo mismo. Si, alguien, si alguien, alguien perdió el tiempo viendo este video, que me explique que es la weá que vota a los cops. ¿Ven? Ahora tengo toda la calle y puta, siempre tengo que cruzar tranquilamente. Ya, ya sabíamos que era acá. Ups, y que era acá. Ah, no, pero acá. Entonces acá. Acá. ¿verdad? también son los dos primeros de acá que dos de allá está el rifle esa es la hueá que me gustaría hacer aquí que un bondadiente, un tenedor me una hueá para sacar los chachos ahora acá tampoco ya uno dos ya, el último no ah, está la hueá vamos para arriba oh no me esperaba eso es el detonador poca a ver en volada te y lo tiro y te paso cierto toque no no eso no pasa Tenés que siempre pasar allá arriba Sí. Ya bueno, ya sabemos que Son estos dos de acá Uno Dos Puta que se me olvida todo weón Entonces que Retornador más, como tan malo, weón? Bueno, eso, eso, es, eso es lo bueno de estos juegos, ¿cachai? Que podéis estar horas jugando haciendo la misma tontera. Yo les voy a decir la verdad: yo este juego lo jugué antes de ver la película. O sea, en mis tiempos, esa película para mí era como no poder verla, ¿cachai? Porque era como para adultos. ¿sabes? Eran como las típicas películas de los universitarios gringos, weá, que, que les gusta el bebé y salen entre todo y toda la Me gustaban esas películas ¿Y cómo se llama? Puta, después que jugué harto este juego, nunca me imaginé que estaba asociado con la película. Después caché, yo lo único que decía, ah, Porky, at get at Porky, no sé, no sé qué era. Wea. Después caché que era la película, nunca me lo imaginé. Pero con amigo le dije, ah, pero yo, yo juego un juego parecido a esa que es... o sea, juego un juego que se llama el mismo nombre. Sí, pero era la misma wea. Nunca me imaginé que nació una película de po, weón. Ya, pasémosla, estamos perdiendo mucho tiempo. Estamos muy malo. A ver acá. Ya no es. Entonces, ya sabemos que es. Los dos primeros, el de acá. Vamos, vamos, vamos, vamos. De igual que sea este. Vamos. Puta, entonces el último. Vamos, pee -wee. Bueno, y ese es Porky. No sé qué más les podría contar. Le conté mi experiencia. De... Puta... ¿Qué fue lo, lo que es jugar Porky en esa época? ¿Cómo descubrí que se podía jugar? Que tenía el estilo Frover, flow, flow, cómo poder armar el puente, cómo pasar por la mina que se está luchando y cómo hacerlo todo. Ese es Porky aquí en el juego del recuerdo. No puedo contarles más porque no cacho más de que, que, que poder explicarles, ¿cachai? Así que eso. Lo único que sé que, bueno, el juego de Atari 2600 nunca lo jugué. soy sincero, ese juego no lo jugué. Además que no creo que haya sido muy fácil de encontrarlo. No sé. Pero a mí este me lo pasó un amigo en cassette. Que fue la primera vez que lo jugué. Y pasé ver jugando hasta esta wea. We. Imagínate un pendejo 7 años, 8 años jugando esta weá, Horas. Así que eso. We. Qué bueno estimado que vieron aquí en el Juego del Recuerdo Porquis. Y nos estamos viendo en otro episodio del Juego del Recuerdo. Acuérdense de suscribirse al canal. Y compartan. Ya pues. Les dejo un gran saludo a todos. Y gracias por ver el episodio de Porquis. Chao, que estén bien.